Este crucero se llama Asamara sí. Llegó con 546 parejas 546 parejas Parejas ah, Frenó bueno. en Buenos Aires Y déjame contarte un poquito más de este crucero ¿Qué onda? Son ocho noches, sí. nueve días Vos sí. tenés que ir Son más noches que días espera te voy a contar un poquito cuáles son los límites también porque viste que la cabeza Ay, de uno límite. empieza a ratonear un poco no yo si me pone el límite ya me aburro bueno esto pasa en este crucero primero te van a dar talleres si vos decidís subirte no a este crucero swinger en el país si vos decidís subirte te dan un poquito de talleres de qué va a ser pareja swinger claro. que hay personas que lo naturalizan y les encanta y sirve Ay, un montón Dios, para oye. la pareja y está buenísimo y bienvenido sea si es sí, amor más vale que sea con todo sí. pero bueno la idea es que vos vas ¿Puedes estar en la pileta, ponele? Sí. Puedes estar desnudo si querés. Puedes sacarte la ropa. ¿En serio? Sí, te dicen que sí. Ahora, en las partes como por ejemplo, donde compartís, ya no, comés no, no, otros el comedor, lugares. Es la persona sin ropa. Horrible. No se puede. Estás comiéndote un bife y al lado tenés una persona que te pasa caminando la. por al lado. Chicos, ¿Sí? qué horrible. Ahí no. le decís que no. Pero bueno, la pileta, no. por ejemplo, te permiten. Ahora, escucha esto, que estuve investigando un poquito de este sí. crucero. Pero para, para. Sí. En la pileta, sin ropa es hacer toples. Más que eso, no creo Decía... El, oh, o es una de lo, nudista De lo que decía era Podés estar desnudo Estar vestido es opcional Sí Es opcional Ahora, estuve leyendo un poquito Y por ejemplo Vos tenés la llave de tu camarote Sí ¿No? Y vos la llave La dejás Y vengo yo Que no te conozco Y agarro tu llave Veo el número de camarote Y me voy Y así empieza a hacer Este juego que proponen en este crucero que estuvo en, nuestro, en nuestra provincia, de cambiar la pareja. Te dan talleres y te explican cuáles son los límites, qué está consensuado y qué no, sí. qué se puede hacer y qué no. Y bueno, y la idea es introducirse ¿no? puede, en este solamente mundo. solamente parejas? Claro, porque el, el, el, el swingerismo tiene que ver con el intercambio de parejas. Claro, claro. ¿No? Entonces, ¿solteros o solteras? No. No, porque es... Un crucero swinger, por eso, claro. te, o sea, cuando llega al crucero... Si y te nota, dice, tenés que ir a un, a un crucero de solteros. Claro, inventario. que también está. Solos y solas. Solos y solas. Este, pare, este crucero, por ejemplo, eh, remarcaba mucho la, la cantidad de personas que había, pero no como personas, sino como, como parejas. Como parejas. 546 parejas en este crucero que está bueno. No, viste, cada persona hace lo que, que quiere. Si lo, que si lo multiplicas por dos es el número que te debe dar. De la cantidad de personas Supongo, que hay, claro. A no pero... ser que se suben triejas por ejemplo. Mm, es swinger. Sí, pero si van tres, hoy no. hay pareja de tres. Sí, obvio. poliamor, Sí. Sí, sí. ¿Pueden ir los tres? Pueden ir, no sé. Claro, sí, sí porque... los tres juntos. Claro, en otra pareja, sí. Sí. Sí. sí. nosotros tenemos una compañera de trabajo. Sí, sí, sí, ¿No? brava, que la sacamos claro, el año pasado. Claro. Sí, total. Entonces, ¿Mai? ella no va a ir solo no. con una pareja. No, no, no. Van a ir los tres. Sí. Ahí sí. son más Y bueno, a lo mejor Ahí tendrán otro plus No, me encanta la canción que acaban de poner No la escucho es, Yo te voy a contar Porque esto, esto me pasa por viejo a ver. Esta es la canción de una serie sí. Que se llamaba El crucero del amor Ah, ah oh. Por eso en... bueno, han esta canción. Bueno ¿qué, qué, ¿Qué opinas de esto? De cómo viste que al principio del programa Arrancamos hablando de esto que comentabas vos De que las parejas, de que la familia Cómo ha ido cambiando y hoy en día Cada uno tiene la posibilidad, la apertura Y la aceptación de hacer lo que sí. quiere y Hoy en día, que esté pasando esto Con respeto es a, genial, a... Es genial, claro. y capaz que hay gente que no lo comparte Ahora, Y está bien No, pero mira Y te voy a decir algo, sí. hasta vos te podés subir A este barco como pareja pero no vas a hacer nada que no quieras.